que escena final de la piscina! ¡Toma uno! ¡Acto! Hola a todos, seguimos con el crowdfunding y como prometimos vamos a agradeceros individualmente uno por uno a los que habéis aportado vuestro granito de arena. Así que empezamos. ¡A Javier Berenguer! A, a Carmen Hidalgo. A María Berenguer. A Raúl Montón. A Laya Tebal <risa> A Esther Berenguer. Pablo A Gema Berenguer. <risa> a Pete Cayero. A Carlos Gui. Y a mi hermana Carolina Jaén. Muchas gracias por vuestra aportación, seguimos en contacto y a los demás ya os mencionaremos en otros vídeos.